No pregunta amigo, con todo el respeto que se merece. Buenas tardes. Apoyo usted a los venezolanos. Hola, mi nombre es Adriana y los invito a mi casa. Pasen adelante, bienvenidos. Mis padres, mi padre Roger, mi madre Dinona, se los presento. Hola, buenas Hola. tardes. ¿cómo están? Las cajas que nos acompañan de, de la avenida de ellos, que hace ocho días llegaron acá a Medellín. y Rosana compartimos habitación, este, porque como saben, somos siete personas en esta casa y bueno, como podemos, nos acomodamos y aquí apretaditos dormimos. Y por acá, otra habitación que estamos usando, que también duermen apretaditos. Esta es la otra habitación, a que duermen tres personas juntitos, por ahora. Entre que caben 100 se multiplicará la comida, echele más agua a la sopa que va para todos. ¿Qué A mí lo que me conforta es eso, que ya están acá, que aquí ya hay comida, que aquí ya hay seguridad, por menos más que donde estaban, que tienen un techo y que están conmigo. Estamos juntos las cinco otra y yo soy Maya y venimos viajando haciendo un poco de música empírica, esperemos que puedan disfrutarla. Esta es una canción de amor, se titula Un Motivo y dice Este fue el, el primer lugar en el, al que yo llegué a Medellín, aquí a, a este sector. Este sector es, es Lobaina, ¿no? Es Lobaina, Cementerio San Pedro. Hemos sido truenos y arena, tempestad. Ya que estoy ya casi dos años en, en la ciudad de Medellín viviendo de la música, algo que en Venezuela tú decías vivir de la música, no, tienes que tener algo por si acaso Tienes que tener algo alternativo porque la música no puede vivir y aquí ando en bicicleta, ando en este clima maravilloso, ando súper contento. Digamos que este sueño de vivir aquí en Medellín fue por una vacación en el año 2007 que yo hice pues con mi esposo, que entonces éramos novios. Nos gustó mucho la ciudad, vinimos en Feria de Flores sin saberlo, primer día de Feria de Flores y la ciudad estaba preciosa. En el Hotel Nutibara con un guaro encima decirle a mi esposo que si en algún momento a mí me tocaba irme del país, el único sitio donde yo me veía era aquí. Casualidad, yo iba a Irlanda. Y llegué aquí a una feria de flores y me quedé, nunca llegué a Irlanda. De vivir en un lugar caliente, que nosotros llegaba a la temperatura hasta 40 grados a veces, acá cuando llegamos nos dio mucha risa porque había como, no sé, 28 grados. Y para nosotros era, ah, qué fresquito, y aquí la gente, no, hay un calor horrible, nos estamos muriendo. Y nosotros, ok, pero está muy fresco. Lleva cuatro, le obsequiamos uno para que lleve los cinco. Yo agradecí mucho la oportunidad en la panadería de trabajo. Sin embargo, mi jefe era bastante negativo con respecto a los venezolanos. Siempre decía que no nos gustaba trabajar, que éramos flojos. Este, nuestro negocio se llama Xochicero Barra. Siempre tenemos aquí presente pues, nuestra gorrita, que es como un pequeño símbolo para recordar de dónde venimos y también para que la gente que viene a visitarnos nos identifique. La palabra chamo, porque bueno, tú sabes que en Venezuela los muchachos jóvenes se le dice chamo, chama, chamo. Entonces un día buscándole el nombre, eh, yo quería como de repente el rinconcito venezolano, el sabor venezolano, y las muchachas dijeron, no, el chamo, los chamos, ustedes son chamo. Y chamo, y chamo, y chamo se quedó. Afortunadamente nunca me ha pasado nada, pero como me dijo mi jefe cuando llegué aquí a Medellín, aquí tenemos toda la dicha de tener toda Colombia reunida. Aquí se tiene todo lo bueno y maravilloso de Colombia, pero también todo lo malo. Algo emblemático desde mi ciudad que es el obelisco, eh fue construido hace mucho, mucho tiempo y esto fue como algo que me hice aquí, aquí en Medellín, al, para recordar a mi, a mi ciudad. Buenos días. Bueno, aquí estoy llegando ya al colegio donde trabajo a dar clases. Son las cinco y media de la mañana. Ya la jornada comienza a las seis de la, seis de la mañana. Soy la chama, no soy la profe, soy la chama. Como no puedo trabajar por la visa, al menos que consiga una empresa que me, que me contrate, pues decidí ponerme a trabajar en Uber. Uber y venezolano, imagínate, o sea. Y ahorita estoy haciendo esto, estoy vendiendo las trufas porque eh, vamos a viajar, entonces no podemos estar todo el día en un sitio, eh, quita mucho tiempo. Sí, vale, ¿Dónde vas? Claro. Venezuela. Venezuela. Venezuela. Lindo, yeah. Medellín yeah. es bien lindo. ¿Quieres una o dos? No, vale. Sí, ah, pero sí. pero ¡Llévate, no, una. Llévate una! ¡Ah, bueno! ¡Chao! Bye, bye. ¡Feliz tarde! A veces pasa. El dolor de la piernas no lo puedes grabar, pero el dolor de pies es increíble. Ampollas, no sé cómo lo llaman ustedes, eh, bolsas, bolsitas, callos, dolencia, rodilla. El sol, solo el sol. Me duele en la rodilla como si hubiese comido ácido úrico, como si lo hubiese bebido ácido úrico. ¿Por qué? Porque son nueve horas en la calle. Ah, ese es mi hermano. Eh, se llama Andrés. Ese niño es mi vida. Eh, es mi hermano y desde pequeño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 Él me pregunta que dónde estoy, y yo, ay, estoy trabajando, pero estoy muy lejos, y ya pronto nos vamos a ver. Estoy comiendo tradicional. Eh, esto es lo que llaman acá bandeja paisa, chicharrón, eh, frijoles. Allá en Venezuela le decimos carota roja. Eh, huevo, arroz, plátano, arepa. Bla, claro que nuestra arepa es diferente a la de ustedes. Este, te digo, obviamente prefiero la comida de mi país, pues. Pero, pero sí, sí es buena, si sí es rica. Me gustó. Patas y pedales. Atravesar América Latina con nuestras dos perritas en bicicleta. Obviamente empezamos con Colombia, que es el país que está junto a Venezuela. Pero ahorita llegamos a Medellín y nos gusta mucho aquí. Nos recuerda mucho Caracas. El clima es delicioso, la gente es súper cálida, es una ciudad muy bonita y queremos estar un tiempo aquí. Queremos estar un tiempo aquí, eh, trabajar si es posible, hacer algo de dinero, ahorrar para continuar viajando y seguir en nuestro trayecto. Arriba, montaña, tierra. Sí se puede. Claro que se puede. Ah, ¿sabes? Que No les había contado que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de hacer mi primer show, una fiesta infantil para puros venezolanos. Resulta que yo aquí trabajo con una agencia de recreación y me contratan para la fiesta. Yo llego, pero yo no sabía que eran venezolanos. Cuando salgo al escenario, a la fiesta, yo digo, oh, bueno, hola, soy popiño de Venezuela. Cuando digo popiño de Venezuela, todo el mundo... ¡Oh! Y yo me quedé frío porque no entendía qué pasaba, ¿me entiendes? Y yo, no, ya va, ya va. Dije yo, lo voy a repetir nuevamente, soy popiño de Venezuela. ¡Oh! Y yo, ¿hay algún venezolano aquí? todo ¡Ah! 2015, llegaste 2015? tú. Yo, yo sí tengo... llegué en el 16. Cuidado. ¡Aquí estaré! ¡Aquí estaré! Esperar. Bueno, a mí me robaron mi cámara acá. Yo soy fotógrafa, estudiaba medios audiovisuales en la ULA, en Venezuela, y de Mérida, del estado en el que yo soy. Cuando llegué acá, vivíamos en un arriendo detrás de la Universidad de Antioquia y nos violaron el candado con el que asegurábamos la, la pieza y me robaron la cámara, la portátil. Esa fue la super bienvenida en Medellín. Tenía como un mes acá cuando me pasó eso. Caminaría por cualquier lugar. Donde te pueda escuchar, donde te pueda hallar. Preguntaré a las dunas. Ah, el vicio acá es muy fácil, en cualquier lugar tú lo puedes encontrar eh, con cualquier persona, entonces. Eh, mi persona, o sea, mi, mi espíritu, mi, mi sensibilidad como ser estaba un día en un, en un hueco muy oh, yo. Construiré una nave espacial para poder llegar al universo estelar. La misma música me, me ayudó. Esa música que me abrió las puertas a una rumba eterna me, me ayudó a conocerme a mí misma y decir que sí, sí puedo. No sé cuánto tiempo va a pasar para volverte a encontrar, pero seguiré cruzando la Y tú serás la excusa perfecta. No, yo llegué hace un mes. Yo llegué en marzo de 2011. Llegué a Medellín en enero. A finales del 2013. El 31 de diciembre, sí. El 19 de agosto del 2014. Un mes y 15 días. En agosto. Como el 11, 11 de agosto del año pasado. O sea, que ya tengo casi el año aquí. Eh, ya voy a cumplir tres años, digo un 3 de octubre del 2014. Eh, medellín me encantó desde que venía bajando de río negro. Montañera, el es caraqueño es montañero de Cueta del Ávila. Caracas también es un valle rodeado de montañas, pero tenemos una que es así muy, muy especial, que es el Ávila. Y cuando uno sale, salimos de la casa o simplemente volteamos y vemos la montaña, inmediatamente nos transportamos otra vez a Caracas y, y a esa montaña verde y bella que está ahí siempre dándonos fuerza, pues de cierta forma. no sé si esto es lo que vio mi abuelo cuando llegó a Venezuela en el 34. O sea, que era un país sano, que era un país apenas pues como iniciándose en la, en la, pues como, como en la apertura al mundo, acogiendo inmigración. Eh, o sea, la gente realmente era muy cálida aquí y es muy cálida aquí. Y yo siempre digo pues que eso era en esencia lo que nosotros éramos hasta que ocurrió todo este desastre de 18 años.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 Venezuela es un país muy rico, Venezuela es un país pujante, Venezuela, la gente es maravillosa. Venezuela ha sido un país que, que nunca ha puesto tanto problema por, por el extranjero. Más bien nosotros siempre a los extranjeros lo hemos recibido como con mucho cariño. Vi 23 años en Caracas, nosotros tenemos una empresa importadora de equipos para la industria, de instrumentación industrial, todavía la tenemos en Caracas, tenemos nuestro apartamento, nuestros carros, todo lo dejamos, echamos llave y nos vinimos hace cuatro años acá prácticamente a empezar de cero. cuando llegamos a Venezuela nos dimos cuenta inmediatamente que, bueno nos acogieron colombianos porque había una pareja de colombianos y nosotros llegamos y ellos ahí nos acogieron como de la familia, pero nos dimos cuenta que realmente éramos una población de, de, de inmigrantes. Yo conocí árabes, italianos, australianos, rusos de todas las nacionalidades. Yo tuve la oportunidad de conocer gente de todos los rincones del planeta que jamás yo pensé que iba a conocer reunidos en un mismo país. A una cuadra en mi casa hay una cuadra como esta completa donde todas las familias son españolas, ¿sí me entiende? Y también por otro lado donde todos son portugueses, italianos, si ¿sí consigue uno que otro. Colombianos, chinos, consigue demasiados también. Hay árabes, todos tienen siempre una, un bulevar. Es de los árabes, está el bulevar del chino, es lo, de las panaderías de los portugueses. Siempre en Venezuela siempre ha existido una mezcolanza de, de, de migrantes y, como así siempre fue, y es todavía un país de oportunidades. Es que la idea de cuando uno llegaba a Venezuela era solo querer trabajar y ya tú tenías trabajo, era solo eso. Ser una persona con un poquito de iniciativa y ya tú podías emprender, o sea, tener tu propio negocio, tener tu propia empresa. Tenemos nieve, tenemos sol, tenemos playa, tenemos, bueno, es que es infinito, de verdad que... Este, y por eso lo llamo así la tierra de gracia porque Dios como que le regaló de todo a Venezuela y su gente lo, lo supo aprovechar pues es difícil llegar un fin de semana y a esta hora no estar planeando que mañana me voy a la playa con mis amigos cuando la playa la tengo a hora y media, si ¿Sí me entiende la tengo ahí al lado este, llegar a los, los domingos compartir con la familia es, es difícil estar lejos pero bueno es a veces es lo que nos toca vivir y, y como te dije antes, pedirle a Dios que, que la cosa cambie De comerciante, trabajando con mi familia, los no negocios con mi familia, tenía también mi, mi negocio aparte como, como cocinero, porque soy chef. Pero mi pasión siempre ha sido la música. Me contento de tenerlos esta noche acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, esta noche de Bolero y son Yo soy de Kibor, Estado Lara. Eh, Barquisimeto queda a 40 minutos de, del pueblo natal de donde yo soy. Un pueblo netamente donde no es nada salsero. Es, sí es muy cultural, es muy arraigado la cultura. La música es el Donde aprendí, donde me crié, donde, donde comencé haciendo música fue con eso, con el tamunangue. Y bueno, y también cantando boleros. De Barquisimeto. Barquisimeto está volar. Es la capital musical de, de Venezuela. En Cagua, todo el mundo se conoce en Cagua. En el corazón de en el Venezuela. En la ciudad de Maracaibo. Tiene un lago bastante grande. Si ves el, el mapa, es como la cabecita del elefante que le dicen a veces. Ay, eso es una cosa hermosa. Eh, pero mucho calor. Yo soy de los Teques. San Cristóbal, Estado Táchira. Soy de la isla Margarita. La Perla del Caribe. Imagínate, estás en una isla en el medio del Caribe donde el clima es tropical todo el año, a la derecha. Con tanta crisis, con tanta hambre, con tanta delincuencia, imagínate, no, a veces no hay cabida para, esa, para eso que nos caracteriza, que es la amabilidad y, y, y las ganas de vivir sino que toda esta tragedia nos ha hecho cambiar un poquito la idiosincrasia, estar a la defensiva, estar irritados todo el día por no conseguir alimentos o bien sea empleo o que el salario no te alcanza. Y los políticos, este, no del Estado, sino a nivel nacional, lo que hacen es los del gobierno robarse el dinero. En Venezuela existe un fenómeno muy grande que lo decía este... Uslar Pietri en, en Venezuela que la generación boba, la generación boba es la generación de los padres de nosotros porque no existen políticos de esa edad que, que, que salieran a dar la cara por Venezuela. Hubo un momento, un pico crucial un desgaste político, eran siempre o adecos o copellanos. Entonces nos turnábamos un cinco años los adecos, cinco años los, los copellanos. Se pasaban de uno al otro y decían que solo lo que hacían era robar y robar y robar y corrupción y robar y corrupción. Apareció un hombre que nosotros habíamos conocido en el 92 por un golpe de estado, pero realmente no era como tan... ¿cierto? No, no lo veíamos como tan peligroso en ese momento. Sí. Porque igual pagó su condena, era, era la parte de, eh, de comunicaciones de un movimiento que hubo en el 92, pero a nosotros nos tocó muy pequeños. Resulta ser que llegó el Mesías, el intergaláctico. Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré... Las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Tenía mucha labia que era Hugo Rafael Chávez Fría, que en paz descanse. Cuando sacó la lista de todo lo que se gastaban en los gobiernos, cuando, cuando demostró que adecos y copellanos lo que hacían era que se, era un carecellazo de cómo vamos a gobernar este país, pero ustedes un tiempo, nosotros otro tiempo. Entonces, él empezó a desmembrar ese, esa, ese gobierno que existía en ese entonces y a la gente le empezó a sonar. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Dijo lo que todo el mundo quería escuchar. Incluyéndome. Nos pasó que creímos en, en, un, en una persona que, que prometió que prometió igualdad, que prometió que el pobre este, iba a ser escuchado. Mi papá, mis, mis tíos, y te hablo a gente en todos los ámbitos, o sea, te hablo de amigos también, en buenas posiciones, o sea, gente que, que creyó ciegamente en un líder que así, muy románticamente viene, se tira un paracaídas. Eh, incluyéndome, por eso me siento, eh, por eso critico también el proceso, porque yo creí en eso. Chávez capitalizó el resentimiento de todos nosotros, en lo, aunque yo no voté por Chávez. En ese momento la población decía, hay que castigar a los adecos y a los copellanos hay que hacerles pagar por lo que nos han hecho. Realmente no habían hecho nada. Amanecimos escuchando a Chávez y ese día yo dije, Dios mío, esto no va a volver a ser como antes. En esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos retomando el sueño bolivariano. Porque fueron horas el de discurso. Yo lo escuché todo. completico de principio. A y muchas gracias por su atención. Un abrazo solidario, un abrazo bolivariano. Y vamos pues por los caminos. Vacilar es perdernos. Señoras y señores. Rigoroso. Emocionado. Yo creo que dentro del gobierno existían muchas ideas que eran buenas. Cuando llegó el socialismo a Venezuela, trajo muchas cosas buenas. En realidad no fue tan, tan, tan malo como la gente pues cree. Mucho tiempo de mi vida fui chavista, y lo digo, fui chavista. Mucha labor social, a dar alimentos, a crear colegios y escuelas para la gente menos favorecida. En Venezuela me acuerdo que se hizo la compañía nacional de circo, donde agarraron la plaza de toro y lo transformaron en un circo. Y había un elenco que ellos tenían su sueldo y los, habían artistas que los mandaron al extranjero a estudiar y hoy, gran, so, hoy son grandes artistas, ¿me entiendes? Hicieron muchas cosas buenas. Y creímos que sí, que se sí iba a funcionar y que toda esa cuestión, y claro, al principio hubo mucho, este, mucho auge y mucho dinero como antes en, en Venezuela. Y, pero, ¿qué pasa? Yo creo que la sociedad venezolana no estaba preparada para eso también. Que creo que se fue todo así tan rápido, porque nos acostumbramos mucho al facilismo porque nos los dieron todo así... Y que teníamos muchos gratis, productos. Supuestamente gratis, como que quien dice que nos pusieron todo y después nos quedamos sin nada de repente. Cuando estaba Chávez, eh, a pesar de que yo no lo apoyaba, tengo que reconocer de que él era una persona que el mundo lo respetaba y que era una persona que leía y, y por lo menos decía su, su, sus locuras también. Pero de alguna manera hacía que la gente lo escuchara y desarrollara esa idea. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y empezó a regalar cosas, a darle muchas cosas como vamos a dárselos. Y ellos nos van a apoyar, es lo que yo vi, o sea que mucha gente empezó a apoyarlo porque veía como que, bueno, me están regalando casa, me están regalando comida, carros, todo. Para la gente era más fácil quedarse en su casa, echado, viendo televisión y te iban a llegar un salario mínimo sin hacer absolutamente nada, a salir, trabajar, yo no quiero un salario mínimo, yo quiero dos, yo quiero tres, yo quiero cuatro, yo quiero progresar. Simplemente ellos van a estar cómodos, van a seguir queriendo recibir simplemente lo que tienen que hacer es decir, uh, ah, Chávez no se va o algo por el estilo. Una vez leí un artículo donde decía que si en una casa había un hombre preso, una señora de avanzada edad, una niña menor embarazada, podía entrar más dinero que en una casa de profesionales, todo regalado por el gobierno. Eso sí es cierto, o sea, él sí lo hizo, pero yo creo que a raíz de eso fue que ya Empezó como a crearse la corrupción, porque vieron que habían cosas de las que yo me podía beneficiar, o sea, aprovechándome de todos esos subsidios y me puedo beneficiar, entonces ya se creó un grupo que ya se, como que ya cambió todo. En Venezuela sí, hablan de un socialismo, de una igualdad social, pero mal concebida, o sea, mi forma muy personal de ver las cosas, todo extremo hace daño. Yo tenía cargo de docente a través del ministerio. Mi esposo era militar en Venezuela. Eh, primero que tú decir en Venezuela de una vez: mi esposo es militar, ya de una, él es chavista, tú eres chavista, los dos son enchufados, los dos se están metiendo todo el dinero del mundo, los dos están desgarrando al país y los dos no sé, salimos a, a matar al pueblo. Una cosa así de locos. En un principio era un orgullo decir, mi esposo es militar, es piloto de helicóptero, todo el cuento. Ya era así como que, que no me pregunten de, de, de qué trabaja mi esposo, porque ya de una van a decir que soy chavista, que pereza. El tema de un control cambiario, de expropiaciones a, a empresas, eh, de un control de precios, o sea, siento que fueron muchas cosas juntas que hicieron detonar la situación que hoy en día está. Lo más irónico, que cuando llegó Chávez a todo era 100% venezolano, así como hecho en Venezuela, con orgullo venezolano. Y resulta así que es que no se produce nada. Todo viene de afuera, lo único si a muchos hacen es reempacarlo y poner el sellito hecho en Venezuela. Pero todo viene de afuera. ¿Por qué? Porque se acabaron todas las oportunidades. Imagínate, si no se produce nada, ¿quién tiene empleo? 48 mil empresas, bajamos a 48 mil empresas, cierras el ramo agrónomo, cierras el ramo productor, cabilla, acero, aluminio, todo lo que es materiales de construcción. No construyes edificios, no tienes fábricas, no tienes fábricas, no produces productos elaborados, necesidades básicas, harina pan, eh, bueno, para el venezolano, ¿no? Harina, pan, queso. Se limitaron totalmente a la, al petróleo y lamentablemente eso es un recurso que, que se está agotando. Y prácticamente nuestro país ya no es nuestro. Nuestro país está hipotecado porque se le debe hasta lo que no tenemos a... A, a los cubanos, a los iraníes, a... Países gigantes como Rusia, como China, en armas, en dinero prestado que no se sabe a dónde llegó. Tecnología basura. Un país no, o sea, la economía de un país no se destruye de un año a otro. Eso es completamente falso. Esto fueron fueron situaciones que. fueron situaciones, fueron planes, fueron eh, políticas que se fueron implantando. Y a medida que se fueron implantando, la gente, lamentablemente el populismo ganó mucha. Mucha popularidad, valga la redundancia. ¿sí? En misiones, que hay como 30 misiones en Venezuela que sinceramente sirven para unos pocos. Las misiones, las misiones son eh, como unas cooperativas que creó el gobierno para, hacer, para llegar a personas con poco poder adquisitivo, eh, beneficios como medicina, eh, odontología, eh, oftalmología. Hasta hay una misión nevado, que es para los perritos. Es impresionante que familias hasta de 7, 8 personas dependan de una caja que se llama el CLAP eh, y que el gobierno nos mantiene con eso, con una cajita de, que te trae un kilito de azúcar, un kilito de leche, para un mes. Y no es ni siquiera para un mes, hay veces que duran tres, cuatro meses sin llegar. Yo allá andaba en moto, soy motero, motorizado, y mmm, recorría las calles en mi moto y veía a las personas durmiendo desde las 7 de la noche Haciendo una fila para el día siguiente en la mañana es que comprar alimentos y era lo que hay. O sea, tú allá haces, digamos, tú, me acuerdo antes de venirme, eh, te tocaba comprar por número de cédula. Digamos que tu cédula termina en 7. A las 7 le toca a los viernes. Si tú hacías tu fila, desde las 7 de la noche, que te tocaba hay gente que montaba carpa en la calle. Cuando tú llegabas a la puerta del supermercado, era lo que había. Digamos, ahí hoy estamos vendiendo eh, pasta. Digamos, tú tienes mucha pasta, te toca comprar pasta, lo que haya. El mayor problema de Venezuela fue la palabra y la acción de expropiación. Esa casita que se ve ahí con dos balcones, y ahí lo que están unos negocios, expropiación. La expropiación de todo, de todo, el, el, el, el, el, la producción, de todas las empresas productivas y toda esa cuestión, ese fue el problema de Venezuela por eso no hay producción de absolutamente nada. Todas las cosas, el poquito alimento que llega Venezuela es son de otros países y tú no puedes, no puedes hacer eso. Así tengamos todo el petróleo del mundo y tengamos todo este, ese poder de, de muchas cosas. no Ahí es donde se da cuenta que toda esa cuestión del socialismo y de que yo soy igual que el pueblo y que a mí no me gusta porque Chávez lo dijo una vez que ser rico es malo pero las hijas son las más ricas de Latinoamérica hasta del mundo creo yo no ahí ya como que uno abrió los ojos de que pues esto yo no puedo creer en esto pues esto es totalmente diferente a lo que ellos me están diciendo sí me entiendes esto no, esto no es el socialismo que nos contaron a nosotros sí me entiendes entonces desde ahí empezaron las las diferencias y ya eh, ese, ese atractivo que, que teníamos con ese señor ya se empezó a convertir como en odio, como en Epa, No, yo, esto, yo no te elegía a ti para que tú hicieras esto. Eh, cuando ya el presidente Chávez se enferma, ya comienza una ola de, de comentarios, ya se decía que de hecho él no murió en la fecha que era, sino murió mucho antes. Eso no es un secreto para nadie. Y al irse Chávez, el pueblo o el país quedó totalmente sin rumbo, actualmente está sin rumbo, todo el mundo está, digamos, desesperado. El nivel de corrupción ha sido desproporcional, una cosa bárbara, irrisoria realmente, una cosa de loco. Digamos que la razón principal de la crisis para mí es la corrupción. Todo lo arrasaron. Y lo peor es que se agarran de la bandera socialista. Ha sido de, lo, de las épocas más desastrosas económicamente que ha tenido Venezuela. La corrupción que va desde el ciudadano común hasta los altos mandatarios o la gente con más dinero y poder en Venezuela. Ese país de bonanza se acabó, se lo robaron, todos los que están en el régimen se lo robaron. Todos en Venezuela estamos, porque yo también me, me uno a, a eso, siento que nadie, ni hasta la monjita más buena, se escapa de, de aprovecharse de alguna forma de los contactos o de la posición que tiene para conseguir lo que necesita. Simplemente al venezolano creo que llegó un punto en el que se le olvidó ser, ser un cumplir su misión de ciudadano, pues. Y es muy doloroso, porque no es que lo estoy haciendo porque, porque soy mala y porque quiero de alguna forma malograr a la otra persona, sino es porque siento que si no lo hago, me come. Entonces es una cuestión que ya se reduce al instinto de supervivencia. Ya la corrupción es tal que ya no lo vemos como corrupción, sino como supervivencia. Pero al final, o sea, si tú lo jugas objetivamente, es aprovecharme de mis contactos y de mi posición para sacar provecho para mí y los míos. Entonces eso obviamente nos destruye, porque ya no somos todos, solo soy yo y los que a mí me importan. Es mucho egoísmo. Es una guerra civil, una guerra civil donde no me importa el otro, no me está importando el otro para nada. Estoy llena de odio, estoy lleno de rencor, estoy llena de resentimiento, Hay, por lo menos ¿qué hizo Chávez, Un resentido social. ¿Y qué hizo? Desligar a la gente, ponerlas en choque. Entonces ese resentimiento hoy en día todavía vive en nuestro país. Somos 19 millones de personas que quedan. Ese es mi conteo, hasta hace nada lo supe. 19 millones de venezolanos y hay uno, uno, uno, cuéntalo con el dedo que quieras, uno mandando, representando a la persona que administra todo el, el bien de Venezuela y por él todo el país está jodido. No puede ser. Cuando tú piensas que Venezuela no puede estar peor, te sorprende y te das cuenta que sí puede estar peor. No hay medicina, no hay educación, no hay salud, no hay transporte, no hay nada. Todo no se vino abajo. Cataclismo. La, la, la economía hizo como un colapso, así como una implosión. Para pagar un pasaje te sirve nada más estos 500 pesos, estos 500 bolívares. Y esto ya no te sirve para nada, ni para comprar un caramelo. Entonces todo empezó como a caer, como a irse al abismo, al abismo, al abismo, un abismo. del que. Cuando las personas este, dicen que se están muriendo de hambre y que hay personas comiendo de basura, es verdad, créalo, créalo. Si yo te digo que hoy en día tú ves a la gente muriéndose de hambre y todavía te dicen que apoyan, que están con Maduro porque Chávez así lo pidió, porque es el hijo de Chávez, porque entonces cuando tú dices hay una falta de educación y de cultura impresionante, El gobierno, para nadie es un secreto, que no hace nada, no hace nada. Eh, hasta los momentos llevamos casi 90 días, los venezolanos en la calle, protestando pacíficamente, siendo reprimidos, y el gobierno solamente reprime, solamente reprime, no aporta. Es a veces incalculable lo que se está viviendo. O sea, como, como, como que se queda uno en pocas palabras, en pocas palabras, se puede quedar uno de, de lo que está pasando en mi país. Nadie sale de las casas, entonces están todos encerrados en las casas, dicen que la ciudad se escucha callada, y los que están afuera están quemando cosas o haciendo protestas. A mí me da miedo protestar. No, nah, esos per, per, ¿cómo es? perdigonazos. perdigonazos duelen, duelen fuerte. Y el gas, yo vivía en Altamira, y en Altamira de arriba subí el gas lacrimógeno de mi apartamento. O sea, imagínate estando ahí. Yo los admiro, de verdad que son muy valientes. Sí. Muy, muy valientes. Porque no todos protestan. O el más egoísta a bueno, agarríse va. Protesté, me cansé de protestar en, en, en, en Venezuela y lo digo, sí, tiré piedra hasta que ya, hasta qué momento nos dice.. No. Fragmentación del tejido social, sí. Se rompió el contrato social, no podemos confiar los unos en los otros. Se llama crisis política, económica y social. Cultural, educativa. Cultural, desde educativa. todo el punto de vista creo que eh, hay una crisis. Sí. Imagínate la situación del país, el estrés, la cosa, todo lo, por lo que uno se preocupa. Entonces uno no está dando las buenas tardes o los buenos días o las gracias o el hola como estás. Hay una violencia en cómo nos tratamos que se siente al salir a la calle, tú sales a la calle y el trato que se da la gente en el mercado, en el metro, en la acera, en, en el tráfico, es sumamente violento. es un todos contra todos. Me cuentan que en un distrito de Venezuela los semáforos están destruidos. ¿Para qué? No tiene sentido, es una cuestión, la coyuntura es social. Hermano, la coyuntura es social. ¿Por qué? ¿Con qué sentido tú rompes un semáforo? No. ¿Para hacerle daño a quién? ¿Al gobierno? No. No tiene sentido, te estás haciendo daño tú porque ese es un aparato que regula el tránsito vial y eso ayuda a las demás personas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Contribuyes al desastre. Ahorita me desempeño como vendedor de Vive 100, uno de los energizantes que ya tiene renombre en, en, en Medellín. Te gana por comisión, dependiendo de la cantidad de, de botellas que, que vendas o que... Si vendes 100, 100 botellas, te ganas 30 mil pesos, 35 mil. Con la, las liguitas que dan, con ustedes muy amables. Y sí se hacen, sí se hacen. Se hacen porque a, hace como tres días saqué 42 mil pesos. Salgo de Venezuela. Llego a Ecuador, paso seis meses en Ecuador, bajo a Chile, paso seis meses en Chile, regreso a Colombia, regreso a Venezuela, pero no puedo entrar a Venezuela por, por la situación que está viviendo actualmente y me quedo en Cali. Luego subo a Bogotá y luego subo a Barranquilla y me vengo a Medellín, llegando el 4 de junio. Trabajé en Venezuela en dos sistemas de transporte masivo, dos trolebuses, que son algo similar al tranvía y bueno, tuve la, digamos, la suerte y la fortuna de que justo en el momento más crítico del país pude optar dentro de la empresa y me trajeron a, este, a esta bella ciudad. Yo tuve que ver en la parte de lo que es la señalización viaria y tranviaria del tranvía. Fue la parte en que lideré en el proyecto de los sistemas de señalización de este fabuloso proyecto. Al año ya de estar acá, que ya yo veo que me siento estable, que puedo como quedar el pie para pedir un crédito, o sea, como que ya más clara de qué puedo hacer en Medellín, qué no, qué me permite, ya yo empiezo a decirles a ellos, vénganse, vénganse, vénganse. Pero llegó un momento en que la situación se puso tan difícil y mi hija insistiéndonos en que nos viniéramos. Y yo sí le había dicho, bueno, vamos a esperar a ver qué pase lo de la asamblea. En ese momento me acuerdo que estaba a las, iba a las votaciones de la asamblea, entonces mi mamá me decía, no, tranquila, después de la asamblea tú sabes que todo va a pasar, no sé qué. Con la idea, con la esperanza de que eso pues diera alguna cosa positiva y ayudara, a que Venezuela indistintamente sí pensamos venirnos, pero ya en otras condiciones, con un poco más de paciencia, calma. Y algo en mi interior decía, no, es que yo siento que esto se va a poner peor. O sea, no, no porque estos ganen, o porque se constituya de esa manera, ya ganamos todo. O sea, hay que mejorar muchas cosas para que este sistema cambie. Vivíamos con hasta para eso, a la hora de cocinar, estirábamos todo, eh, la manera como comíamos. Eh, uno pensaba todos los días, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a hacer de cena? ¿Cómo podemos estirar esto? Eh, o sea, era increíble el nivel de... Como uno, pues manejaba todo en Venezuela. Los más reacios a venirnos, pues éramos nosotros dos. Pero indudablemente llegó un momento en que, como dicen, el, las, el nudo de la soga llegó a apretar, pues porque mis hijas producían, yo las ayudaba, yo era el hombre que salía, buscaba, traía, cargaba, llegaba, entregaba, hacía de todo. Y llegó un momento, pues, en que tanto los costos de producción de nuestros productos como los insumos se hicieron inalcanzables. Ya, pues. Vender un producto nuestro era inaccesible. Pero mira, las cosas fueron dándose, dándose de, que mal, de mal en peor y como que peor, y, o sea, y no había una palabra peor que decir la magnitud de la situación. Que yo decía, no, ya vénganse. Incluso yo me acuerdo una vez que les lloré y todo, porque ahí sentía como la impotencia de concholes. porque no se vienen? porque tanto aguante allá? O sea, entiendo la esperanza, pero la situación no está, no está buena. O sea, yo, ya ustedes se han acostumbrado tanto a esa situación que no ven que están peor.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 cuidármelas mientras yo tomaba un rumbo diferente. Los pinceles hubo un momento en que hasta una tienda me cerró no me quiso vender más pinceles porque dijo que yo compraba mucho y entonces que de, pues, podía comprar uno o dos pero no podía comprar más de, más de diez por ejemplo y entonces, porque no tenían, entonces empezaron como a seguirme si me veían en la tienda me miraban y me decían, ah, aquí estás otra vez comprando entonces esa situación era muy tensa porque es como, ah, si yo soy artista Estuvimos como seis meses tratando de encontrar un pasaje para poder salir. Eh, cuando, cuando encontramos el pasaje fue el día del cumpleaños de mi esposo y bueno, nosotros mismo no podemos decir que no. Y nos dijeron, bueno, pero sale en una semana. O sea, en una semana se tienen que ir. Y nosotros, ok, pero en una semana tenemos que meter todo en una maleta y ver cómo nos vamos. Y sí, bueno, a ¿qué más? Si no, te va a tocar esperar seis meses más a ver si encuentras otro vuelo. El aeropuerto de Maiquetía fue calificado como el aeropuerto de las despedidas, porque todos los días es despedida tras despedida tras despedida, entonces la gente ya es experta en lagrimones. Para mí fue fuerte eh, pasar la frontera, fue difícil. No, bueno, yo no diría que huir porque allá queda la familia, entonces es como que si estuviese huyendo de tu casa, ¿no? Sí sería más bien como que salir a explorar. Y era como un abandono, porque ciertamente como que se estaba hundiendo el barco y yo estaba huyendo. Eso fue como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo el mismo día, la misma hora, la misma fecha, y todos hubiéramos concluido de que este es el momento para salir. Llegué con dos maletas y muchos sueños. Y alguien nos habló de que por qué no trabajamos con arepas venezolanas, si la arepa venezolana está tan, tan buena, que por qué no trabajamos con las arepas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 ofreciendo nuestro producto. El país estaba un poquito desbaratado, entonces eso te anima a probar cosas nuevas. Probar cosas nuevas es divertido porque... creas nuevos canales neuronales, entonces eso te hace más inteligente hacer cosas nuevas. Yo nunca había vendido, de hecho pensaba que era súper mal en ventas, pero el primer día que vendí como 20 arepas, Sentí que era buena vendiendo y entonces me animó más. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te provoco una trufita para que acompañes ese cono? Feliz tarde. He tenido varios trabajos acá en este mes. Eh, trabajé haciendo jugos, como bartender de jugos, pero sin alcohol. En un taller de costura y ahorita estoy haciendo esto. Eh, cuando llegué a Medellín eh, no tenía documentos para trabajar y... Empecé empecé haciendo arepas, arepas venezolanas. Pues trabajaba a destajo, ganaba realmente algo que apenas me alcanzaba para cubrir mis necesidades, pero ahí fui comenzando, después trabajé de doble tiempo en una panadería también ayudando en las mañanas y en la noche trabajaba en la arepera. una panadería que está en construcción, realmente está cerca de casa y bueno, vengo todos los días, a, a traje, traje mi hoja de vida al comienzo de la construcción y todos los días vengo a recordarles que quiero trabajo acá. Vivimos en hoteles y nosotros pagamos diarios por la situación de que no podemos estar en un solo sitio porque nosotros de repente vamos de aquí a Bogotá, de Bogotá a Cali, de Cali a, a Cartagena. Entonces estamos así porque estamos buscando eh, para, no, para no aburrirnos tanto de un pueblo, pues vamos de pueblo en pueblo vendiendo la hasta que llegue un fin, una meta y nos vamos a Venezuela otra vez. O sea, somos como los mochileros, como llaman pues. Bueno. antes de venirme ya estaban sacando cuadernos de pupiño, estaban sacando útiles escolares de popiño. Hoy tengo esta gran sorpresa porque como pueden ver han hecho a popiño en Globo. Mira Hasta, hasta cómo... antes de venirme tenía mi propio programa de televisión en Venezuela y bueno cuando yo llego acá a Colombia muestro lo que yo era en Venezuela mucha gente me dice qué hago yo acá. <risa> Pero nada, es comenzar desde cero y ya cuando tú tienes tu trabajo y tienes las ganas y no es fácil comenzar desde cero, llegar a un país donde ya nadie te conoce, conoce tu trabajo, es comenzar otra vez de cero, pero bueno, con todas las ganas se le pone. Cuando se cerró la universidad, pues ya yo tenía como que planes de parar un tiempo por la situación que se está viviendo allá. Yo ya tenía pensado eso y pasó eso y pues fue como que la oportunidad de yo venirme. Congelé mi carrera y yo me vine. Y ya, estoy acá desde hace un mes y medio. Yo soy licenciada en idiomas, profesora de inglés, hablo inglés y alemán. Soy comunicadora social, pero no estoy trabajando de comunicadora. He estudiando idiomas, soy costurera, hago de todo un poquito. De profesión soy urbanista. Yo estoy de arquitectura y también he hecho un curso de chef. En mis 38 años, he hecho de todo. ¿Cuántas personas venezolanas están fuera de su país? 7.500.000 personas. Entonces, muchísima gente. Muchísima gente. ¿Qué son ellos? Profesionales. ¿Están desempeñándose como profesionales? No. No lo están haciendo. Ingenieros haciendo uñas. Eso duele, mano. Duele. Porque.. Eh, porque nosotros no estábamos preparados para eso. Yo tengo eh, semanas sin dormir. días sin comer pero no le puedo decir eso a mi mamá porque ella cree que tiene un hijo que está triunfando en el exterior y lo que quiero o quería era ser el orgullo de ella y decirle mira mamá, lo logré lamentablemente no se dio y me voy a regresar pero Nada, o sea, la vida es así. Es un altibajo, es un lograr algo, es un obtener algo. Y yo simplemente, o sea, de aquí para adelante, más fuerte. Para lograr lo que yo iba a obtener en Venezuela, tuve que llevarme gente por delante y quizás la vida me lo, me lo está cobrando. No había, no había nadie, me llevé a gente por delante, fui escrupuloso, prejuic eh, prejuicioso, clasista, no conversaba con, con gente de la calle y mírame ahora. como diseñadora gráfica en una agencia creativa acá y Luis encontró trabajo como arquitecto también o sea, para nosotros no fue tan difícil encontrar trabajo al principio porque nosotros nos vinimos con todos nuestros papeles profesionales currículum todo eso yo no me puedo quejar realmente mi historia no es nada dramática a mí me fue muy bien fui hasta donde trabajaba anteriormente eh, mostré mis trabajos y al otro día y una vez me llamaron. Y esa misma semana, martes, miércoles y jueves, tuve varias entrevistas y el viernes comencé a trabajar hasta la fecha en esta misma empresa. Eh, yo salí, como cualquier otro venezolano de, de, de, de, la, de mi tierra, eh, con esperanza. Y ese es el mensaje de hoy, no salgas con esperanza, sal planificado, ahorra. Si sabes dónde vas a llegar, conócelo. Desenvuélvete bien, ve seguro, lleva los requisitos que pide el país, está atento a las multas, está atento a, a, a cómo vive la gente. Mientras que yo no, yo simplemente salí a recorrer el mundo como un turista, pues. y en realidad mezclé las dos cosas. Eh, soy educadora y repostera. Soy editor de contenidos audiovisuales. Estoy ahora en el área comercial de un hotel en Cali. Ya tengo dos meses trabajando en Uber. Coordino eventos, he eh, producido también. Eh, y no, buenísimo. Bien, agradecido, súper agradecido con la gente de acá. Ah, el negocio se llama Nómada. Eh, venden comida tipo hindú y son muy ricas. La orquesta con la que estamos trabajando acá, que es una fusión de músicos venezolanos y músicos colombianos, se llama La Serena. Decidimos vender la piscina por nuestra cuenta, que es algo que no molesta, ni, ni perjudica a nadie, ni nada. Es solamente un bolígrafo que vendemos y lo hacemos con, con la voluntad y pues con la mano de Dios para que la gente nos ayude. Eso es todo. Hola, saludos. Mi nombre es Cristian Alcubilla. Estoy en el Circo Medellín. Así que bienvenidos. Acompáñenme. Haciendo voluntariado, algo que se llama voluntariado en hostel, y nada, pasé dos meses allá eh, en la recepción y trabajando de bartender en el área del bar también, ahí en el hostel. ¿Qué hago? Servir. Siento que, que esa es como mi misión, hacer un servicio. Eh, ahorita, en este momento, creo que eso es lo que hago, un servicio. Mm, servir nuestras arepas, nuestras arepas venezolanas y todo lo que conlleva ese gourmet y ese sazón venezolano acá en, en Medellín. Comencé trabajando como diseñadora gráfica para una agencia de publicidad, luego diseñé una colección de zapatos ilustrados para una empresa independiente de zapatos, eh, luego estuve trabajando aprendiendo a hacer historietas, eh, y luego me puse a trabajar con una agencia de videojuegos. Año y medio, más o menos, dos años, las personas que emigramos, por lo general, fuimos personas profesionales, eh, con una clase media, clase media alta, porque emigrar no es fácil, obviamente, en la parte económica necesitas también mucho, mucha ayuda. Entonces no todo el mundo podía salir, muchas personas también se quedaron pues esperando, no, vamos a salir adelante, de esto no nos vamos a quedar. Todos los que emigramos, emigramos con función a conseguir un trabajo con nuestra profesión, montar un local por lo general de comida, en lo que nos, nos hacíamos en Venezuela. Mi mamá es nacida en Bello y se fue a Venezuela muy joven cuando conoció a mi papá. Duró 36 años viviendo en Venezuela. Lloró más ella cuando se vino que, que yo. Y nada, enamorada realmente de Medellín. Enamorada de Medellín, de su gente, de la receptividad de la gente. No sé, yo digo que aquí en Medellín no me ha faltado nada. Ni comida, ni alguien con quien hablar, ni nada, nada, ni trabajo, porque el trabajo está en todos lados también. Desde que llegamos a, a Medellín, te puedo decir, como le digo a todos los que me preguntan, desde que llegué a Colombia no conozco un día malo. Medellín me enamoró. Para mí, Medellín es una de las mejores ciudades de Colombia. Podría decirse que ahorita, obviamente, es mi casa. Y Venezuela siempre será como, como mi madre, ¿no? Mi casa. Medellín es como mi novia y hoy en día estoy aquí y hasta que se acabe esta relación estaré acá. Quizás puede durar toda la vida. Colombia para el venezolano, ahorita con esta crisis que hay, es un puente. Como Luis tenía la, tiene la nacionalidad colombiana, dijimos, bueno, que el colombiana, eh, Colombia es como el lugar para irnos, lo, lo que nos podemos ir ahorita. Y entonces empezamos a investigar qué, qué lugar de Colombia era el mejor. Yo ya venía con eso de, de que Medellín es la mejor ciudad de Colombia, mejor, por mi papá, que es Paisa, y tú sabes que los Paisas son muy, con sus ciudades, son muy... Y Medellín nos encantó, Luis como arquitecto, el estudio de arquitectura, sabía mucho de Medellín porque sus profesores siempre lo ponían como ciudad modelo. Una ciudad que la estudiamos, ya teníamos personas que estaban aquí, nos hablaron muy bien de la ciudad. Yo creo que Medellín ha sido, o sea, tomada muy en cuenta porque tiene mucho de, de esa tranquilidad o de esa alegría que tenemos en Venezuela, ¿sí? Entonces yo ya venía con esa, con esa mente de que me iba a gustar bastante y es así. Toda esa historia nos enamoró realmente porque fue como... bueno, esta, este lugar que antes tenía una historia oscura evolucionó y ahora se ve tan linda en las fotos y, y la gente. Nos gustó mucho el tema de clima, el tema, de, el tema de, la, de la tipografía, el tema de la, del carisma y la idiosincrasia de, de, de los colombianos y de los paisas en particular, que tienen una capacidad maravillosa de, de, de integrarse y de aceptar eh, al que viene llegando y a recibirlo eh, recibirlo entre sus brazos como si fuera uno más de la familia. Aquí, aquí la gente ayuda, ayuda a mí, bueno, me ha ido bien realmente y y yo estoy muy agradecida con la gente que he conocido acá. Me gustan las paisas, son las primordiales. Uno dice venezolano y, y es como que le sale como un amor a la gente para tratarlo bien. De hecho, lo que más me gusta en Medellín es que el, su gente es gente. Es gente calurosa, gente cariñosa, está pendiente de uno. Pues, es que se, son espléndidos. Si uno les pregunta algo, de una dirección o si uno está perdido, casi que te agarran de la mano y te llevan hasta el lugar amablemente. Super bien, la gente excelente, receptiva, son personas educadas. La primera experiencia bonita que estuve eran las 12 del mediodía, voy a un sol, un sol terrible, calor y se me acerca una señora con una jarra de jugo de naranja y me dice mira para que tengas allí, para, para que tengas para el día. Eso para mí fue eso, nunca lo En Venezuela nunca se ve, ni en, en Bogotá tampoco lo viví. Y la señora donde yo llegué a vivir, porque fue una señora que me sirvió como otro ángel, que me permitió una habitación pequeñita y todo, me sirvió de estiador. Y ella me dijo: Sonia, aquí está una tarjeta, compra tu, compra tu lavadora, compra tu nevera, lo que tú quieras. Arriendo en menos, en menos pesos perdiendo ellos se dice pero no yo voy a perder te lo voy a alquilar una habitación hay una señora de la cuadra que ya había conocido el año pasado y es súper amable conmigo y nos las llevamos súper bien entonces me dijo me pregunto tú quieres vivir sola y yo sí ya estoy buscando como que algo como ya había ahorrado ya de este mes ya estoy como que ya me quiero ir porque hay mucha gente tampoco entonces había mucha gente ya en la casa y ella me dijo bueno, entonces yo voy a ver qué hay por acá y yo te aviso. Como a la semana de haberme dicho eso, ya encontramos un garaje. Es algo súper pequeño, pero es súper cómodo. Pero yo no tenía nada, solamente mi ropa y ya. Esas personas así, ¿cómo hicieron? No sé, pero me ayudaron a buscar cama, me ayudaron a buscar todo. O sea, todo ya... O sea, si ustedes ven mi pieza, es de lo más cómodo. Ellos me ayudaron en todo. Cuando yo crucé esa frontera, que no habían vuelos para llegar acá, y ver esa cantidad de gente como con una maleta, como de, llena de ilusiones y de cosas, pero no en las mismas condiciones que yo, porque al fin y al cabo pues yo tenía mi documentación por ser colombiana, mi doble nacionalidad, y ellos no. Entonces como que uno, como como esa impotencia y como quererlos ayudar a todos, pero, pero tan difícil. Pero también pensar de que si yo tenía la oportunidad de tener algo acá, de alguna manera ayudarlos dándoles trabajo. ¿Te imaginas eso? que un paisa que no me conoce, una señora que no me conoce, que no sabe de mí, que simplemente conoce a Venezuela porque su papá trabajó muchos años en Venezuela y ella dice que, que le fue muy bien y está muy agradecida y de alguna manera fue como que se, rever, se, se regresó el, el favor que de alguna manera él recibió allá y esta señora para mí ha sido un ángel porque es mi fiadora en este local, es mi fiadora en el apartamento donde vivo. Ya después de una habitación que viví en su casa, ya me fui a una casa más grande, ya ahorita estoy en un apartamento que puedo pagar, que estoy con mis hijos y mi vida me ha cambiado y ya hoy en día, hoy 2017, me siento más segura, más estable. Medellín, afortunadamente, nos ha abierto la mano. Eso a mí me abre mucho, o sea, corazón, sentimiento, como lo quieras llamar. O sea, Hace llorar al más fuerte. Le agradecemos mucho a Colombia, a Medellín, a ustedes y a todos los que nos conozcan, pues su acogida, el amor, el, todo el aprecio que nos puedan brindar, porque uno se siente solo, abandonado, triste, como frustrado, porque de verdad no es fácil, no es fácil. En este viaje. Estamos gratamente sorprendidos y hemos aceptado, aprovechado, agradecido la solidaridad de la gente. Creo que eso es lo que ahí está la clave. Dar. ¿sí? Dar sin esperar recibir. Dar porque queremos dar. Compartir. Hay que dar el primer paso. Hay que dejar de tener miedo en el otro. Hay que abrirle las puertas al otro. digamos que poniéndole bastante empeño a esto, desde hace un año fue cuando como que nos enseñamos y dijimos mira, vale, sí, vamos a hacerlo. Y digamos que lo que más nos tomó tiempo fue conseguir una manera de transportar a nuestras perras. Arriba. Camp. Arriba. Vamos. Aquí viajan las perras y ahí viaja nuestro equipo de acampar en donde, bueno, cuando nos agarra la noche en algún sitio, montamos campamento y como si nada. Y bueno, primero bajamos hacia Bogotá y luego subimos hacia acá Medellín. Hola, buen día. Oficialmente acabamos de salir de Bogotá, acabamos de cruzar el peaje de Siberia. Y bueno, ya estamos tres meses viajando por Colombia, todavía nos faltan, calculamos que nos tomará otros tres meses bajar hacia, hacia la frontera con Ecuador. Y vamos hacia la Patagonia, en bicicleta. Arriba, arriba. Ella es Kim Jean. Ella tiene seis años, es una mestiza, rescatada en Caracas como cuando tenía seis meses de edad. Y ella. Y Brandy. Ay, ven acá, ven acá, ven acá, es Brandy. Brandy tiene 11 años, ya es una perra viejita. Pero, pero es muy activa, muy activa. Ya está conmigo desde que tiene tres meses. A ver, este viaje también es mucho aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros también queremos eh, en este viaje recopilar herramientas, aprender de, de nuestros hermanos latinoamericanos eh, compartir experiencia para cuando volvamos tengamos como que ofrecerle también a Venezuela. Lo que venimos a aportar nosotros los venezolanos es eso, lo, la cultura y, y, y el día a día que era de nosotros allá en Venezuela, mostrársela acá al, al, al colombiano y, y al paisa que es un mmm, yo creo que son la crema innata, como decimos en Venezuela, son la tapa del frasco, lo mejor. A pesar de que el chavismo nos dividió, eh, el venezolano siempre le va a dar la mano a otro venezolano, al que llegue, al que llegue, como nos la dieron a nosotros cuando llegamos a Venezuela. Mira, se me eriza la piel de verdad. El, la hermandad, la solidaridad que tal vez en otros momentos de nuestra historia como nación eh, tal vez estuvo como calmada, como dormida pero siempre presente en la idiosincrasia del venezolano en esta situación se ha enaltecido Saliste hoy, saliste hoy a hacer esto Salí hoy a hacer esto y, y bueno, es una forma de obtener dinero rápido también porque te da chance de hacer otras cosas y generar otros ingresos y bueno, sin pena, sin nada, ¿sabes? Más bien la gente agradece todo dulce y, y feliz. feliz no Yo realmente he conocido más venezolanos de otros estados aquí que en Venezuela. Este, Danzuarte y Lara, de aquí hay mucho, mucho larense. Viene mucha gente a preguntarme cómo hice para crear la SAS, cómo hice para crear empresa cómo hice para tener los documentos. Entonces los he ido asesorando. A todo el que ha llegado lo he ido asesorando, que voy a tener que montar una, una oficina aquí, pero no. Con el corazón lo hago y con el mejor de los gustos lo hago, porque a mí me, me dieron la mano aquí. Aprendí con esto que uno no puede decir, pues de aquí no me voy, de aquí viviré, no, sí. no sé. No sé qué me tenga el futuro preparado. Volver, sí quiero volver, claro, por supuesto. Y si, si el país pues se recupera, bueno, me lo pensaría, ¿no? Claro. No, no, aquí no me quedo, aquí vengo eventualmente por lo mismo, las mismas situaciones. Venimos a trabajar por meses cumpliendo la, las reglas del, de migración y pues me voy a Venezuela a sello, descanso un mes en Venezuela y vuelvo y vengo otra vez cuando me vuelvan a hacer otra vez el pasaporte. Mientras que esté este desastre en mi país, honestamente no creo que pueda volver sino por vacaciones. Mis planes por el momento es quedarme aquí en Medellín y hacer mi vida aquí. Actualmente tengo una sola hija, pero ¿quién quita que tenga un paisita pronto? Como, como dicen los colombianos, estoy amañado, amañadísimo en Medellín. Y nada, es un reto, yo me lo siento como un reto. Si Dios quiere y me lo permite, poder acá en Medellín estar como estuve en Venezuela, poder hacer el nombre de Popiño como lo hice en Venezuela. Y nada, es un reto como comenzar de nuevo. Si lo pude hacer una vez, creo que la segunda va a ser más fácil. El plan que tengo es... Apenas llegué a Medellín, yo pienso en Medellín y yo dije, acá voy a hacerme artista. Muchos me han dicho que debo seguir sin mirar atrás. No, vuela muy alto, vas a tocar la luz. A Maduro le queda poco. Lo primero que debe ocurrir es, es que este gobierno ya... Eh, hay que salir del gobierno por las buenas o por las malas. Y soy de las que cree que por las buenas no van a salir. Que por la vía legal y por la vía electoral no ha servido de nada. Lamentablemente, muchos piensan que tiene que suceder algo muy fuerte, ¿verdad? Algo muy fuerte para que esto cambie, para que esto explote, para que esto se pare. Ay, Hay que sacar a Maduro. Ay, bueno, pero vamos a esperar. Todo esto va a salir adelante. Yo estoy muy convencida que eso va a suceder. Yo creo y yo espero que, que así va a ser. Que Venezuela, muy pronto, pero muy pronto, se va a recuperar. Yo tengo ese, ese latidito, ese patis. Venezuela no se va a quedar así nunca. Esto va a cambiar tanto un bando como para el otro. Esto va a ser, tiene que equilibrarse Venezuela. Yo espero y aspiro que Venezuela, en, en menos de lo que canta un gallo, ya Venezuela tiene que cambiar su forma de ya de, de vida, sus rutinas de pelea, sus rutinas de política. Esperemos que todo cambie. No, eso no se va a quedar sin Venezuela nunca. Venezuela va a cambiar y tengo la fe y la fortaleza que va a cambiar Venezuela. Yo tengo la fe y la esperanza de eso. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque ellos están como que muy amarrados al poder. Porque se dice que si salen del poder y por la plata, sí, y que si salen del poder por tantas cosas malas que han hecho, lo van a meter preso y ese es el futuro que ellos les esperan. Entonces ellos como que están apostando, es bueno, si aquí me sacan, me sacan muerto o con balas. Siempre desde afuera estamos como en la esperanza de que va a venir, no sé, un país y es el que nos va a salvar, no, olvídelo. Esa, ese, ese problema es nuestro y lo tenemos que resolver, somos los venezolanos, no hay más nadie. Como que lo inmediato es resolver el problema actual, que ya no es un problema de ideología ni, ni político, sino es un problema humanitario. Olvídense de la OEA, olvídense de nuestros hermanos colombianos, olvídense de nada. Ese, ese, ese problema es de los venezolanos y eso se arregla en la casa de los venezolanos. Quizás mucha gente ahorita quiere salir del gobierno, pero no ha pensado que viene después. Cuando Maduro se vaya, no, el problema no es Maduro. Yo, yo sigo pensando que el problema es el pueblo, el pueblo que lo sigue manteniendo ahí. Porque de nada sirve discursos por aquí, discursos por allá, pero si el ser humano no cambia, si el ser humano dentro de sus entrañas no hace una reversión y dice voy a cambiar, voy a mejorar, voy a ser mejor persona, voy a actuar mejor, yo creo que si no se hacen esos cambios, todos vamos a seguir igual. Ahorita más que un presidente, se necesita un buen administrador para Venezuela, eso es lo que necesita, mucha tolerancia, mucha fe, eh, que sí se puede, sí se puede salir adelante. Eh, mi país es un país que es muy rico, es muy rico, eh, lleno de personas muy valiosas. Gente para sacar al país adelante, la hay, no tengas ni la menor duda. Viendo como toda la destrucción en la que hemos entrado y seguiremos. Porque, como dicen, el tejido social se deteriora. Eso hay que reconstruirlo. Yo estoy muy segura que los, los jóvenes que estamos fuera del país lo que más deseamos es regresar y trabajar por nuestro país, por recuperar nuestro país. Yo estoy segura que es lo que más deseamos. Todos los venezolanos que están fuera sé que están esperando lo más mínimo y otras personas también para poder regresar y apuntalar a Venezuela para que Venezuela vuelva. A tomar ese empuje. Digamos que lo que nosotros haremos en un futuro, lo que esperamos hacer es aprender y eventualmente regresar con las herramientas que hayamos adquirido, con el aprendizaje, con las experiencias y, bueno, trabajar para reconstruirlo de la forma en la que creamos que sea la mejor. Regresar a este país, sí, lo voy a hacer, pero en aras de construir, en aras de, Oye, estuve en Ecuador y me traje lo positivo. Estuve, estuve en Colombia y me traje lo positivo. Voy a tratar de ser la luz en la oscuridad de muchos venezolanos para decirles, esta no es la manera. Hay otro camino. Lamentablemente, y es una anécdota mía, me lo preguntó una, una, la psicóloga, me acuerdo clarito, o sea, es una cuestión de memoria, psicología de cuarto año, no sé cómo ustedes se ríen, creo que lo dicen décimo, décimo año, cuarto año en mi país y la, y la psicóloga me dijo, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo le dije, presidente. Abandoné ese ideal por ser ingeniero, pero ahorita que la vida me ha dado tanto golpe, quiero ser presidente y quisiera hacerlo para que Venezuela cambie, porque eso no se lo merece. No se lo merece ninguno de los que está fuera ni, ni de los que está dentro. Recuerda no debes juzgar, no debes culpar. No Hola, soy Gabriela, tal vez me recuerden de Chamos en Medellín. Bueno, al día siguiente me fui de viaje por el eje cafetero, pasé por la Sierra de Ecuador, el desierto de Perú, conocí el Pacífico, conocí La Paz en Bolivia, llegué al Cerro de los Siete Colores y ahorita, no hace mucho, estoy en Buenos Aires, Argentina, la ciudad de la furia, conociendo, educándome, eh, haciendo papeleo, Soñando con en algún momento poder estudiar, soñando con que nos podamos mover libremente. ¡Hola! Somos Luna y Daniel de Patas y Pedales. Eh, seguimos aquí en Medellín disfrutando de la amabilidad paisa, de la cultura de los colombianos, que estamos encantados con ellos. Eh, disfrutando de la ciudad de la eterna primavera y disfrutando del amor de nuestra manada, de nuestras perras, de nuestra compañía. Sí, decidimos quedarnos aquí un rato, conseguir trabajo, ahorrar, y luego seguir viajando. Ha sido duro, no es fácil, en serio, las oportunidades son escasas, pero bueno, echándole pierna todos los días un poquito. Así que bueno, suerte. Me agradecida, muy agradecida de los paisas, de todos los colombianos, de todos los venezolanos, que han creído en nosotros, que han creído en nuestro, en nuestro proyecto, que le ha gustado nuestra tazón. Y... De verdad que me siento bastante satisfecha, me siento bastante orgullosa de que hoy mi familia está bien. Gracias a Dios, estamos consolidando un sueño. Bueno, súper bien, gracias a Dios. Súper agradecido con esta tierra tan bonita que le ha brindado a uno tantas oportunidades. Y bueno, aquí sigo haciendo música siempre con mi fiel sombrero y, y poniendo el nombre de mi Venezuela siempre bien en alto. Como, como buen venezolano con, con ganas de, de salir adelante y, y con la esperanza de un día de volver a, a Venezuela. Hola chamos en Medellín, ¿cómo están? Este, todavía aquí trabajando en, en medallo, agradecido por todo lo que me ha dado Medellín y espero seguir mucho, mucho tiempo por acá en su tierra, gracias por todo. Espero que estén bien. Saludos a todos los que escuchan este documental a través de Chamos en medallo A todos quienes me conocieron y me apoyaron. Gracias por su mano amiga. A las personas que de corazón llenaron mi espíritu para seguir adelante. ¿Cómo estoy ahora? Excelente. Anímicamente muchísimo mejor, ya que una de las grandes fortunas que he recuperado ha sido el contacto con mi familia. Y gracias a ellos, me encuentro trabajando como ingeniero de control de documentos, formando equipo con unas grandes personas en el estado de Anzuate.